Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, películas y mucho más. En nuestra primera noticia tenemos que Netflix ha desvelado un nuevo póster de la próxima serie animada de Cuphead Show. Aunque el póster no presenta ninguna fecha exacta de estreno, el énfasis en próximamente sugiere que no debería tardar mucho en llegar. La producción ejecutiva de la serie correrá a cargo de C.J. Kettler de Carmen Sandiego, Dave Watson de los Mickey Mouse Shorts, Cosmo Segurson y los creadores del juego original, Chad y Jared Moldenhauer. Entre otras noticias, tenemos que Netflix ha liberado un nuevo clip de Maya and the Tree. En un mundo fantástico, donde la magia gira el mundo y cuatro reinos gobiernan las tierras, una princesa guerrera llamada Maya está a punto de celebrar su décimo quinto cumpleaños. Pero todo cambia cuando los dioses del inframundo llegan y anuncian que Maya debe perder su vida o el mundo entero sufrirá la venganza de los dioses. El clip se ha lanzado junto con el anuncio de la fecha de estreno para el 22 de octubre. Entre otras noticias, HBO Max al fin tiene disponible la cuarta y última temporada de Infinity Train, titulada Libro 4 Duo. La misma cuenta con un total de 10 episodios, así que si aún no has visto estos capítulos ya puedes disfrutarlos con doblaje y subtítulos al español latino. Continuando con las noticias, The Walt Disney Company dio a conocer más detalles de lo que será el Disney Plus Day una celebración mundial que cobrará vida el próximo 12 de noviembre para celebrar su servicio de streaming. Algunas de las cosas que debutan en el marco del Disney Plus Day serán el estreno por streaming de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, Jungle Cruise sin costo adicional, la nueva película original de Disney Plus y reboot de Mi Pobre Angelito, una serie de cortos llamada Olaf Presents, Hola Alberto, un corto animado de Pixar protagonizado por personajes de Luca, entre otros. Continuando con las noticias, se ha dado a conocer que el canal Star Channel, manejado por The Walt Disney Company, Latinoamérica, reducirá las emisiones de Los Simpsons, la cual estará presente solo una hora por día en la señal latinoamericana. Además de esto, también se dio a conocer que Bills, villano de Gravity Falls, tendrá una aparición especial en Los Simpsons. El mismo regresa con la voz original de Alex Kirsch para el episodio Bards in Jail el 3 de octubre. Y hablando de anuncios, tenemos que el éxito de Netflix, Hilda próximamente estrenará una película animada basada en las mismas novelas que inspiraron la serie. Específicamente, será un largometraje de 70 minutos que adaptará el libro Hilda y el Rey de la Montaña y será producido por Silvergate Media. Aunque no se ha fijado una fecha de estreno, está previsto que la película se estrene en algún momento de 2021. Continuando con las noticias, Warner Bros. Entertainment ha lanzado en plataformas digitales de compra y alquiler en América Latina la película de la nada Scooby-Doo conoce a coraje el perro cobarde. Aquí, Misterios S.A. está en el pueblo de ningún lugar donde deberán investigar qué hace de ningún lugar uno de los lugares más extraños de la Tierra. Entre otras noticias, hace pocos días el creador de las sombrías aventuras de Billy Mandy reveló que Cartoon Network ha rechazado su proyecto para una película que se llamaría Billy and Mandy, Destroy Us All, a Cosmic Horror Musical. Según la cadena, no fue aprobada dado que los niños de hoy no conocen Billy y Mandy. Lo único que se puede lograr ver de lo que iba a ser este proyecto es la imagen que ves en pantalla. Atoms se limitó a comentar sobre lo que trataría la trama, a la que describe como un largometraje de horror interdimensional y aceptación en forma de musical. El creador también menciona que habría sido divertido terminar la serie a lo grande ya que fue la responsable de despegar su carrera. Continuando con las noticias, les traigo una pequeña novedad de lo que será el próximo revival de Clone High. Tara Billinger mencionó que será la directora de arte de esta serie. Por si no le suena, ella ha trabajado en los cortos de Mickey Mouse y es la co-creadora del piloto animado Long Gone Gulch. Por el momento no hay fecha de estreno, pero ante cualquier novedad los mantendré informados. Para finalizar, tenemos el épico regreso del increíble mundo de Gumball. Y es que próximamente veremos el estreno de la película oficial en HBO Max y en Cartoon Network. Y por si fuera poco, aparte tendremos una nueva serie. Los proyectos marcan el tan esperado regreso de esta querida serie y son las primeras producciones originales que reciben luz verde de Hanna Barbera Studios Europe. En la sinopsis de la película tenemos que todo empieza cuando el fanático más grande de Gumball encuentra un episodio perdido del programa y este abre accidentalmente un portal que conecta su mundo con el mundo de dibujos animados de Gumball. Al conocer a sus héroes, nuestro fan decide formar equipo con Gumball, Darwin, Anais, Richard y Nicole para salvarlos de una fuerza nefasta que se apodera de Elmore. Esta animación será dirigida y producida por el creador original de la serie, Ben Kellett. Todavía no se tiene claro de qué tratará la próxima serie, pero suponemos que será una especie de continuación de esta película, con más aventuras por vivir. Ante cualquier novedad, les estaré informando. Antes de irnos, les traigo dos noticias de último momento. La primera, que por fin tenemos un tráiler oficial de Inside Job, la nueva serie animada de Netflix creada por Shion Takeuchi y producida por Alex Hirsch. La historia trata de una agencia a cargo de todas las conspiraciones del mundo. Su estreno se tiene programado para este próximo 22 de octubre. Y ya para terminar, se acaba de estrenar un nuevo sneak peek de lo que será la tercera temporada de Amphibia. Luego de que Anne regresa a su mundo, aún tiene asuntos pendientes que resolver y villanos que detener. Esta temporada final verá su estreno el día 2 de octubre. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas.